Que yo no descarto que puedan en un futuro no muy lejano, conociendo yo este pueblo y la situación que se da y que fracase este gobierno de Abinader. Yo no descarto, pero oigan, pobre de este pueblo, que ese grupo, que ya ustedes vieron lo que es, vuelva a gobernar este jodido país. Porque es que, oigan lo siguiente, ahí no hay gente que enfrentó, en el PLD no apareció un alma. No apareció un arma que se opusiera a todas esas ablura que hicieron esa gente. Todos fueron cómplices o se quedaron callados. ¿Cuál miembro del comité político, como se dan en los partidos, que sale una figura y dice, mire, estoy denunciando que en este partido hay esto? No, no apareció ninguno, porque ese Brito que lo tenían y que como la posible figura. Ese se convirtió en un cómplice. Domínguez Brito, que lo veían como un futuro, se convirtió en cómplice de ese partido. de Toda la diablura que esa gente hicieron. Como Procurador General de la República, Domínguez Brito fue una vergüenza. Usted se imagina a Domínguez Brito, que Félix Bautista en la lo cogió y lo taraqueó Y lo insultó. Félix Bautista siendo el acusado. Y Domínguez Brito siendo el Procurador General de la República. Y Felipe Bautista trapió el piso con Domínguez Brito. Entonces, ¿cómo un hombre así puede ser presidente de la República? Que un acusado de corrupción lo insulte y le falte respeto. No, no importa lo que Domínguez Brito le diga a este país. Domínguez Brito es una vergüenza. ¿Y cuál es otro? Si todos fueron cómplices de Danilo, Andrés Navarro, Eñequito, no porque sea Ñeco, Amarante Baré, ¿Cuál de esa gente me puede decir a mí, a Omar Peralta, de que, que va a ser diferente a Danilo? Si son todos cómplices. E, y a todo hay que investigarlo. A todo. Lo de ese comité político, lo de ese comité central. A todo hay que investigarlo. En la empresa del pueblo, Omar, también. ¿Eh? En la fuerza de pueblo gente allá. Pero ya yo hablé de eso. Ya yo hablé de eso. Entonces... Eh, eh, eh, eh, eh, pero lo que se está tratando ahora es el caso de Danilo, porque ese, ese general que está preso ahí es de Danilo, porque también hay mucha gente, y Ángel lo hace quizá por por inocencia, pero hay mucha gente que para desviar la atención. El caso que se está tratando es de danilismo ahora, que a veces te tiran una gana, no que la fuerza, pero es para desviar la vaina, Sí, la fuerza del pueblo tiene que ir, pero el caso que se está tratando ahora es ese grupo mafioso de Danilo. Que salió ahora del poder y ese grupo hay que aniquilarlo, lo dije. Lo dije en su momento. ¿Ustedes creen que lo que esa gente hicieron, Señor, esa gente? Mira lo que dice Miriam Germán. La Cámara de Cuentas maquillaba y, y, y Jean Ailán paraba la, la vaina de la auditoría y al PECA le dijo: para esto, esto y esto, esto expediente. Una mafia organizada. Y si esa mafia sigue dirigiendo este país. el narcotráfico a dos manos. Mira lo que ese mayor Girón denunció. Que el coronel de Asa. Que fue uno de los mayores que él desnudó. Hizo una fortuna, una riqueza. Sirviendo de enlace y de cerebro financiero. De esa... De, de, de ese entramado mafioso y corrupto Encabezado por el jefe de seguridad de Danilo Que en cualquier país del mundo Solo República Dominicana no ha ocurrido eso En cualquier país del mundo señores Los hermanos de Danilo presos Los cuñados acusados El jefe de su seguridad y, y la escorta Oye Danilo entonces Pero Danilo está tan consciente de la diablura que él hizo, hicieron su gente, para que no aleguen, di que, que no, que Danilo no sabía nada. Que Danilo se metió al Palacén, creyendo que con eso puede tener impunidad. Es el único que se ha juramentado de que como diputado de Palacén es entelequia, porque es una entelequia. Y Danilo se refugia ahí, porque la conciencia lo está traicionando. Si él supiera que fuera inocente ¿Para qué se va a juramentar en esa entelequia? Dique de Parlasen Se juramenta porque entiende Que siendo diputado de Parlacén, Él no va a ser tocado Y eso es mentira Danilo hace tiempo que debió estar en el banquillo los acusados porque es jefe de esa mafia Danilo El jefe de esa mafia Danilo no es más nadie Oiga señores, y eso es una mafia, es una corporación. que lo de... Ustedes ven, y yo quiero que ustedes se fijen en esto que yo les voy a decir. Ustedes ven el deterioro que hay en esta sociedad. La gente falsificando ron. La gente robando en los colmados con la vaina de la fase 1, la que yo qué. Los médicos que quieren, el abogado que quiere. Todo ese deterioro que todo el mundo... La lotería es, es, La lotería, ahora. La lotería y, y el otro que quiere robar y el otro que allí. Y el médico y, y el que tiene eh, una venta de, de, de, de fruta. Quiere abusar de que le compra la fruta. Y todo el mundo ya tiene la idea del robo. Eso viene por eso. Porque esta gente está robando. A estar robando en el gobierno, que no fueron a gobernar en favor de este país, sino a robar. Aunque hicieron algunas cosas que yo no las voy a negar, porque caramba, ocho años y para poder robar tenían que hacer alguna cosas. Porque si la construcción era parte de los robos, tenían que hacer construcciones. Porque si, si para robar tenían, eh, eh, mira, Ángel, eh, así ah, mira, eh, eh, vamos a hacer un hospital, eh, eh, el pueblo necesita el hospital, pero ellos no lo hacían ni que porque el pueblo lo necesitaba, es porque Ángel se va a buscar 300 millones. Pero había que hacer el hospital, porque la única forma de tú buscarte los 300 millones era haciendo el hospital. Con una sobrevaluación. Claro, sobrevaluado varias veces, hasta más del 100% que la ley establece. Cuando una obra, hay que hacerle un reajuste, no puede pasar de un 25%. Si tú presupuestas una obra, eh, vamos a hacer una carretera en 100 millones, la ley establece que después tú vienes, no, mira, que el cemento subió, que esto, que lo otro, pero eso no puede pasar de un 25, de 25 millones más. ¿Tú sabes eh, qué le pasó a los gobiernos del PLD? Que ellos presupuestaban una carretera en 100 millones y salían 500 y en 600 porque ahí era que estaba el truco, claro. Ahí era que estaba el truco. Entonces, definitivamente, la declaración y la ponencia que hizo anoche el mayor Girón, acusando y diciendo, sí es verdad. Ya está bueno para hablar de mentira. Todo eso que dice el Ministerio Público es verdad. Y yo temo por mi vida. Y oye, dijo cosas terribles. Dijo, eh, por ejemplo, que dice que teme que eh, él tiene una deuda con Alan Cáceres. Porque él dice, y puso un ejemplo muy típico, que Díaz Morfe, el actual ministro de Defensa, que era guardia de de Hipólito Mejía, dice Díaz Morfa se fue en el 2000 y 20 años después es el jefe de todos los guardias. O sea, ¿qué quiso él decir? Que él dice... ¿Qué va a tener ese problema con ese hombre? Porque siendo guardaespaldas de, de Danilo, él entiende que en el futuro esa gente vuelve al poder y que ese tipo va a ser, oigan esto, señores, que ese tipo va a volver a ser un jefe, sabría de el jefe de la fuerza mala, porque país país así. Oye, Díaz Morfa se fue con Hipólito en el 2004, que terminó Hipólito su gobierno, y ahora es el jefe de los guardias que lo nombró Luis Abinader. Entonces, ¿qué resulta? Que ese hombre, la fiscalía pidió prisión domiciliaria para él y que no se diga en qué casa estaría, porque ese hombre puede ser muerto. Con esa declaración que lo use, ahí no hay vuelta floja. Ahí por más malo que sea un juez, y por más que un juez quiera ayudar a ese acusado, ahí no hay vuelta floja. Las evidencias... Las pruebas tan contundentes mire esa pastora Todas las cosas que se ha dicho Y se ha descubierto de esa pastora La falsa pastora Ella dice que la fe, Omar La fe, coño, pues yo quisiera tener esa fe Y que esa fe me acompañe a mí Caramba, qué suerte, eh Qué, qué, qué bueno es tener la fe así eh, rico, eh, eh, Igualmente, Ángel Debo decirle que Ayer un amigo de Samaná me llamó y me decía que había que evitar que esa gente fueran a, a los cuarteles presos, a los cuarteles de la policía y las Fuerzas Armadas, y es verdad, el mayor Girón habló de eso. Dijo que cuando a un militar lo llevan preso, a un cuartel, hasta muchachita le llevan menos. Y salen los fines de semana para Villa y, y a pasar fines de semana paseando para pa buenos sitios. Oigan esto, señores, cómo es que este, este país. Este país es, es un verdadero de barajuste. ¿Por qué es que estos políticos han acabado este país?